Hora del ángelus. Se acerca a las 12 del día, momento en que recordamos que el arcángel Gabriel anunció a la Virgen María la encarnación en su vientre del Hijo de Dios. Recemos el ángelus y pidamos por nuestras necesidades, las de nuestros seres queridos y las del mundo entero. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo.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 Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.